todos. Eh, el motivo de esta reunión, que agradezco que, que hayan atendido, es para comentarles un poquito lo que pasó esta última semana y confirmar la la contratación de Harold Preciado. Eh, vengo llegando de, de, de Barranquilla donde estuve la última semana reunido con con el jugador, con su esposa, eh, con su hija y sus representantes para poder llevar a, a buen puerto esta esta contratación. Nos deja Bastante satisfechos, eh, no solo la parte deportiva que muchos de ustedes ya se han ya sean encargado de detallar, sino también la parte humana, es un jugador eh, que viene a ganar, conoce bien a la institución, conoce... Eh, la exigencia que tienen sus aficionados, eh, la calidad de las instalaciones, y viene muy contento, ¿No? Él se decanta por esta opción, porque debo, debo confirmarles que había varios clubes interesados, pero, pero le llamó poderosamente la atención el hecho de, de tener esta, esta competencia internacional, de tener este, este bonito desafío en la liga, y viene, viene con todas las ganas. Él ahora se encuentra concentrado con con su selección, ayer tuvieron un resultado adverso, el, el martes estarán jugando en Buenos Aires contra Argentina y esperamos que él después de cumplir todos, todos estos pasos pueda, pueda llegar a Torreón, ¿no? que está pendiente para, para tenerlo acá con nosotros, el, el cumplimiento de, de la visa de trabajo, de los temas migratorios y todo el tema de mudanza, No, pero él está con, con todas las ganas y toda la voluntad de de estar aquí con nosotros cuanto antes, ¿no? Entonces, era, era importante poderles participar esta situación de manera directa y frontal, pues, pues ya había sucedido en, en, en el mes de diciembre eh, cierta falta de, de cercanía, la cual debemos, debemos de eliminar, creo que debemos de estar mucho más cerca de ustedes, mucho más cerca de nuestros aficionados, y aprovecho esta esta oportunidad para darles esta gran noticia no tenemos, tenemos a, un, a un nuevo refuerzo y nos sentimos muy contentos de, de, de, de, lo, de haber logrado esta contratación entonces me pongo a sus órdenes si si existiera alguna alguna pregunta vamos a proceder con su señor metro lo haremos inicialmente presencialmente y continuaremos de manera virtual adelante buenos días Buen día. te escucho perfecto Sí, dando unos días la señora del programa de FICA y del sitio de C Sports. Eh, la contratación de, de, del preciado viene a raíz de la salida de, de, de Juan Otero o es, es una contratación que ya se tenía pensada aún, no hubiera salido eh, Juan Francés Otero. Te lo pregunto porque las posiciones son las mismas. Eh, es un tema que ahora que es en el piensa esta contratación a partir de que viene la, la oferta por, por Otero o ya se eh, tenía pensado eh, ¿Qué onda Cristian? Me parece una pregunta este, bastante interesante, creo que se mezclan un poco las cosas. Nosotros, eh, y se manifestó aquí, teníamos un plantel cerrado, surge esta oferta por, por Juan Ferney Otero, Procedemos, pero pero para poder proceder nosotros teníamos que haber ya hecho nuestra tarea. Entonces teníamos en los archivos, teníamos en los expedientes el, el, la información de Harold y él se volvió una solución muy importante porque además de ser un gran 9, él puede jugar también. Eh, por las bandas De hecho hoy en la selección En el partido de ayer entró ahí En el partido anterior con la selección También fue usado en esa posición A él le gusta jugar en en, en ambas Entonces eh, se prestaba perfectamente Pero pero sí ser muy claro Que su principal posición es, es la del 9 Y que deriva de esta de esta operación Que se hace con Otero no Entonces ahí actuamos rápido Teníamos el expediente Y era un jugador que veníamos siguiendo Desde hace mucho tiempo Correcto, era la primera opción. ¿Qué onda, Jera? Eh, si puedes, decirnos un poquito sobre el tema del traspaso de, de Harold, porque se mencionaba eh, en Fuentes de Cali que tenía una cláusula de transición. Correcto. ¿Cómo tiene en esta forma como agente libre y de cuánto es su contrato? Pues, que tenemos, Sí, mira, él, él viene, eh, es una es una transferencia, es un contrato por tres años, es una transferencia que se hace con el Deportivo Cali, cubriendo eh, la cláusula de rescisión. Entonces, puede ser un jugador eh, que llega después de militar en el Deportivo Cali, firma un contrato con, con nosotros por tres años, pagando, eh, a través del pago de una cláusula de rescisión. No, nosotros ya, ya eh, hemos terminado, de hecho, el, el mercado de, de fichajes se cierra el, el primero de febrero y, y con esto estaría el plantel ya, ya listo, ¿no? Correcto. Buenos días. Buen día. ¿Buen día? El tema de lo que sucede con Anecio, con el caso de Marwen, es algo que en fondo te preocupó y por eso tú te directamente hoy a esta negociación, a ver el perfil de la persona pensando que lo que antecedió, pues no fueron en los mejores términos fuera de lo que era la cancha y que eso inquietaba un poquito lo que era el proceder y el andar de, de lo que hoy se que porque de alguna manera pues, no fueron las salidas como ustedes las esperaban, con cualquier negociación. ¿Esto de alguna manera inquietó a la directiva y te abocas directamente a hacer esta negociación? ¿Qué onda? Mira, eh, esto se hace siempre. Quizá no, te, no, no surgen tanto las noticias, pero con Ibarwen y con, y con Alessio se llevó a cabo todo este proceso. Eh, no todas van a salir bien no hay una garantía al 100% de que esto suceda pero, pero en esta parte de, de Harold procedimos exactamente igual ¿no? quizá eh, no siempre va el mismo funcionario pero siempre tratamos de cumplir con este con este proceso de entrevistas de entorno eh, esta, esta manera de poder palpar lo extracancha ¿no? que es tan importante pero te, te confirmo que lo que lo, hicimos, que lo hicimos con todo, pero desafortunadamente a veces las cosas no, no pasan como uno pretende. Hola, ¿no? Dante. Daniel Velazo de Tudene. Dante, eh, ¿qué, qué convencía a, a Carlos... De, de llegar a Santos, de llegar a la Liga MX? Me quedé claro que un jugador con las estadísticas, con los números que él tiene. Seguramente tenía varias ofertas, inclusive por ahí leía, que, que en algún momento. Despreció del fútbol europeo. ¿Qué fue lo que le dijiste para convencerlo de llegar Pues, prácticamente decirle la verdad, eh, creo que este es un proyecto muy sólido y es muy fácil poder ofrecerlo a, a, a un jugador cuando. Cuando tú muestras las instalaciones, cuando tienes el testimonio de jugadores que han pasado por aquí como, como Darwin Quintero, cuando los representantes tienen, tienen las mejores credenciales al saber que es un club eh, cumplidor, cuando, cuando tienes estas, estos resultados, este palmarés, se vuelve, se vuelve un tema... Eh, mucho más sencillo, entonces la verdad es que el mérito no es de, del que va y pone la cara para, para hacer la negociación sino el mérito es todo lo que se ha construido en todo este tiempo que te permite llegar y poner el, el libro de trabajo y que te digan este, encantado voy hacia allá no el tema de, de poder participar en, en estas competencias los resultados deportivos de los últimos tiempos fueron y, y esta infraestructura fueron, fueron la parte toral para, para tener el sí del jugador ¿no? y, y y lo dices bien, tener el sí para Santos Laguna, pero rechazar varias ofertas de Europa y del fútbol mexicano de clubes importantes que estaban tratando de hacerse de su servicio. Sí, Zurdo, estamos preocupados, estamos ocupados, estamos muy insatisfechos. Eh, vemos el trabajar de, del grupo, de Pedro, de su equipo de trabajo y, y, y no coincide o no corresponde a lo a, a lo que a donde deberíamos de encontrarnos. Entonces no toca más que seguir trabajando y reiterar ese compromiso. Todos los que trabajamos en esta institución, y, y no pretendo que, que suene a cliché, pero... Nos dedicamos los siete días de la semana, eh, todo el tiempo, las 24 horas, para que esto, para que esto florezca. Estamos claros que, que en los cambios de, de timón, en este nuevo proceso hay una fase de adaptación, pero estamos seguros que, que, tendremos que ir construyendo, tendremos que ir construyendo en, en esa base, porque las cosas se están haciendo bien. Eh, hay un proceso. Eh, hay un trabajo realizado y por supuesto que este que este estado de insatisfacción se va a resolver con trabajo aquí se trabaja, no hay fórmulas mágicas los muchachos son, son unos profesionales en toda la extensión de la palabra y, y estoy seguro que de la mano de, de Pedro y de la mano de la directiva y de todos los funcionarios de esta institución lo vamos a sacar adelante Hola Mariana, para el de hoy? Hola Mariana Sí, bueno, en cuanto a explicarle la afición, más que explicarle, yo creo que tenemos que dar la cara, tenemos que ser muy frontales y tenemos que decir que las cosas eh, no están funcionando en cuanto a resultados, pero también podemos decirles que en cuanto al trabajo, al proceso y a donde se quiere llegar, se está realizando, eso a mí me, me genera muchísima tranquilidad porque se ven los pasos, que, que se están dando adecuadamente, en la cancha no hemos dado el resultado deseado, pero más que explicaciones tenemos que dar la cara y tenemos que hacer el compromiso de, de, de trabajar para revertir esta situación, no van tres fechas, tenemos esta pausa de la fecha FIFA que nos permite perfeccionar y poner en punto a alguno de nuestros jugadores y, y tenemos la gran oportunidad afortunadamente de, de la siguiente jornada de, de darle vuelta a la página. ¿no? Y en cuanto a la contratación de Harold que me preguntabas, perdón. Mira bien pueden ver se ve de la calle como fredio, eh, busca hielo que estamos en calor. Las nuevas rifadas de Corona. Bueno, las expectativas son las más altas, las de siempre, llevar a este club a lo más alto, que Harold pueda transmitir lo que transmite en la cancha, fuera de ella, es un jugador muy alegre, es un jugador que que hace grupo, inmediatamente me preguntó quiénes eran sus compañeros, ya conocía la plantilla, me preguntó por ciertas características personales y, y, y, y tácticas de algunos de sus compañeros, y, y él viene con, con la absoluta intención de, de romperla, él eh, así me lo refirió, él, él, él en todos los clubes en los que ha estado, eh, ha tenido grandes resultados en china es campeón recientemente en, en colombia es campeón de goleo y es campeón de con su equipo con el deportivo cali entonces es un jugador que tiene que tiene esta moneda de cambio que tiene este duende que, que se necesita en esta posición pero también tiene el trabajo pero también tiene el compañerismo y tiene la calidad para para lograr muchas cosas con nosotros yo entiendo que, que falta post, eh, un proceso de la visa y demás, pero ¿para cuándo podría contar con él, Pedro? Yo entiendo que ya estamos a la vuelta de la fecha 4 Correcto. y que el proceso de adaptación también lo lleva como Leo y como Franco. Sí, él tendrá que terminar sus eh, digo, él está en, en ritmo de competencia él viene de competir, yo creo, te diría que las eliminatorias más complicadas del mundo que son las de Conmebol, él está en ritmo de competencia, está en perfecto estado físico él tendrá que llegar aquí, yo calculo que eh, jueves o viernes, porque tiene que hacer el visado fuera del país y ya a partir de eso le corresponderá a Pedro eh, definir esta parte si, si lo contempla o no pero, pero el jugador viene, viene en estas condiciones. Vamos a continuar de manera puntual, por favor. Comencemos contigo, Orlando Castral. Gracias, Aldo Muy bueno día para Buen día. Dante de usted es el Servicio Informativo de Deportes. Dante, eh, eh, ¿qué ganan con, con la llegada de, de este nuevo jugador de Aldo se fue pero de lo que se fue este ay, perdón de lo que Chico a la América ¿qué tanto perdió con esas dos salidas o qué tanto van a ganar con, este, con estos nuevos refuerzos que han llegado a Santos para, ya, ya como mencionabas, ya, ya se cerraron las contrataciones ¿pero qué puede ganar Santos con esto para poder eh, resurgir lo que hizo el torneo pasado y que hoy el inicio sí. ha sido tan Tan, tan malo, porque la gente está molesta por lo que los habían acostumbrado en el anterior proceso de, de, de buenos resultados y que hoy no se han dado. Esa, en esa parte, ¿qué mensaje también le mandas a la visión eh, en, en ese sentido? Sí, creo que el equipo este, gana en, en variantes, en frescura, hay... hay muchísimas formaciones que puede, que puede eh, tener ahí a su disposición Pedro y el mensaje a la afición es el trabajo, como le comentaba una de tus compañeras aquí presentes creo que eh, en estos tiempos lo que uno tiene que salir a hacer es dar la cara es decir que, que nos encontramos insatisfechos, preocupados y ocupados pero conscientes de que con trabajo y con el profesionalismo que caracteriza a este plantel y a todos los funcionarios del club vamos a, vamos a sacar adelante.